Para que la gestión del agua sea municipal, pudiéndonos ahorrar hasta un 30% en las facturas. Para que haya bolsas de empleo justas y transparentes y se acabe el enchufismo. Para que se reduzca el sueldo del personal político hasta en 200.000 euros anuales. Para que se realice una auditoría de las cuentas del Ayuntamiento y los tarifeños sepamos la realidad de las cosas. Para que gobierne la candidatura más preparada y entusiasmada.